Murió el actor británico Albert Finney. El artista, reconocido por sus participaciones en Dos en la carretera y Tom Jones, falleció a los 82 años. El actor británico Albert Finney, quien tuvo su auge en la década de 1960 junto a los realizadores del free cinema de su país, así como en sus tablas. Falleció este viernes a los 82 años luego de una corta enfermedad, informaron sus familiares, sin señalar el lugar del deceso. Y fue célebre en películas como Dos en la Carretera, 1967, Tom Jones, 1963, o Erin Brockovich, 2000, entre muchas otras, así como en el filme del agente secreto James Bond Skifal, 2012. Nacido en mayo de 1936, fue un actor de larga trayectoria filmográfica, con unas 60 películas a sus espaldas y 5 nominaciones para los premios Oscar. Además de numerosos galardones, como 3 globos de oro y 2 premios británicos BAFTA. Murió el reconocido actor británico Albert Finney. El intérprete falleció a los 82 años. Estuvo nominado a cinco premios Oscar. El actor británico Albert Finney, nominado a cinco premios Oscar y Astro en películas que van desde Tom Jones hasta El Gran Pez, falleció a los 82 años. Entre muchos personajes, llegó a encarnar a Winston Churchill y el Papa Juan Pablo I. La familia de Finney informó el viernes que el artista falleció en paz después de una breve enfermedad, con sus seres queridos a su lado. El actor tuvo cinco nominaciones al Oscar en su carrera, por las películas Tom Jones, Asesinato en el Expreso de Oriente, El Vestidor, Bajo el Volcán y Erin Brockovich.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 Tenía 82 años. Sus papeles más destacados fueron en Tom Jones, el vestidor y Erin Brockovich. Su familia informó que se fue en paz tras una enfermedad. ¿Qué? Actor británico Albert Finney, protagonista de la aclamada película británica de 1963 Tom Jones y nominado a cinco premios Oscar falleció a los 82 años. Su familia informó este viernes que el artista murió en paz después de una breve enfermedad, con sus seres queridos a su lado. Con la versatilidad de un virtuoso.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 Fue uno de los pocos actores británicos que se las arregló para evitar los reflectores de la prensa de Hollywood durante más de cinco décadas, después de alcanzar la fama internacional en 1963 en el papel protagónico de Tom Jones. La película le significó la primera de cinco nominaciones a los Oscar.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 Pese a todo, el joven actor parecía resuelto a no seguir el camino convencional de las estrellas hollywoodenses. Rechazó el papel protagónico en la épica de David Lean Laurence de Arabia, lo que le abrió el camino a Petero O'Toole para el que sería su papel consagratorio. El actor británico Albert Finney, candidato a cuatro premios Oscar de la Academia de Hollywood, murió a los 82 años tras una corta enfermedad, informó hoy su familia. ¿Qué? Finney fue célebre en películas como Two for the Road, 1967, y Erin Brockovich, 2000, entre muchas otras, así como en el filme de James Bond 2012. En el 2011, Finney, conocido como uno de los embajadores del cine británico reveló que había sido diagnosticado con cáncer en el riñón. El fallecido actor inició su carrera en el teatro, estudiando en el Royal Academy of Dramatic Arts, donde fue compañero de Peter O'Toole y Alan Bates dando sus primeros pasos en obras de William Shakespeare. A pesar de su éxito en el cine jamás abandonó los escenarios. Se catapultó a la fama con su personaje de Arthur Seaton en el drama Saturday Night and Saturday Morning de 1960. También es recordado por ponerse en la piel de Winston Churchill en el filme Gathering Storm. Aunque nunca obtuvo un Oscar, actuó en más de sexto cintas y es ganador de tres globos de oro, dos premios BAFTA, oso de plata del Festival de Berlín y Copa Volpi de Venecia.